Bienvenido del programa y en este momento vamos a tener una interesante conversación con Joan Fernández, candidato a diputado del Partido Reformista Social Cristiano. Joan Fernández, hijo de, bueno, y de la Fuerza del Pueblo también, candidato de la Fuerza aliados. del Pueblo. Eh, Joan Fernández es, eh, como todos sabemos, hijo de uno de los diputados históricos de San Francisco de Macorís, Gille Fernández. Un zaramagullón, como yo le digo, un hombre que controla varios elementos. ¿Eh? <risa> Buenos días. Bueno, eh, primero le quiero agradecer a todos ustedes el, placer, el favor de su sintonía y a ustedes por la acogida cálida como siempre. Estoy entre amigos. Eh, yo diría que Gilles Fernández es, sin lugar a dudas, por su tiempo en el ejercicio y por el impacto que han tenido sus piezas legislativas, el mejor diputado de todos los tiempos de la provincia Bueno, República. ahí está. Es decir, esa Oíste es una, u, una medalla que la podemos discutir y con si, quien y sea. Y si no, que te desmientan, ¿verdad? Que me busquen uno mejor. Exacto, que me, así, me busquen así, uno con así, más proyectos de ley y con, y con mejores proyectos de ley. Así es. Tanto como eh, él. Y entonces aquí sí, tenemos... Yo tengo el eh, mío, eh, que es Pelegrín Castillo. Eh, así está, no, pero aquí de, la tenemos, de la provincia de Duarte. Provincia provincia. Pero así. Pelegrín no pasaba tantos proyectos como papá. Ya. No pasaba tantos. Bueno, eh, sí, pues eso lo podemos vamos. discutir también. Sí, sí, sí no, tengo, la, tengo la No, pero recuérdate, la que ya, ya Joan pertenece también a, a, nuestra, a nuestra... Eso le quería decir. Eh, bien. Alianza de Organización, bien. la Fuerza Nacional Conjunto Progresista. ¿Cómo podemos? Joan, Comienza. un candidato a diputado que puede llegar a serlo, ¿qué será? debe de hacer? Mire, eh, empezando por la primera parte, un candidato a diputado que será diputado. Eh, ...ya estamos preparados para asumir el 16 de agosto del, de ahora 2020... ...e incluso agradezco a los hermanos Ángeles, eh, Lemuel y su hermano... Eh, ...que ya me, me van a confeccionar el zapato que voy a utilizar... ...en la, en la toma de posesión, que son eh, empresarios del calzado... ...de San Francisco de Macorigi, eh, con ese calzado que irá al Congreso conmigo... ...represento a todos aquellos que se, se buscan la vida... De, por ese, por ese, <risa> con ese rubro. <risa> no, bro, le digo, estuve en en, su, en sus instalaciones que vienen de, que son una tercera generación de zapateros. En los hermanos Ángeles acá en, sí. en, en la Pangola sí, sí. y, y quedé gratamente impresionado. Y desde aquí les mando un saludo. Se llama. Y, ah, Ay, hice hombre. el compromiso con ellos en privado y lo digo en público. El zapato que voy a usar en la toma de posesión es el de ellos. Oye, nadie ha pensado en eso. Ningún candidato <risa> <risa> <he pensado>? <risa> ya ha pensado en eso. Estamos preparándonos, ya estamos preparando. Eh, mire, me, eh, alegra, el de me, me alegra sobremanera sí. en la forma que has asumido la candidatura. Ahora bien, la. Las proyecciones que tienes respecto a los demás candidatos, eh, yo de decirlo me gustaría que tú me lo expliques. Cómo te visualiza, a pesar de que ya dijiste que eres ganador y que vas a estar con los zapatos de los hermanos Ángeles y todo eso. Cómo andas en la provincia, tu candidatura ya en sentido numérico. Mire, nosotros en la provincia de Duarte, completa, tenemos estructuras partidarias. Y eso nos ha ayudado a llevar el mensaje de manera efectiva, de manera clara y de manera rápida. Eh, recuerde que solo hemos tenido cerca de 50 días de campaña y actualmente yo estoy peleando para ser el candidato diputado más votado. Yeah. Eh, los sondeos están ahí. Eh, aquellos que son entendidos en la materia lo saben. Sí. Ya. Somos punteros de la coalición Fuerza del Pueblo Partido Reformista y estamos eh, encaminándonos hacia, hacia el más votado. Pero mire, ¿por qué es eso? Porque nosotros hemos venido con propuestas claras, con hablando de los problemas de la gente. El primer spot que, que sacamos eh, sobre un proyecto eh, viable fue incluso eh, el refrendado por mi amigo Fulvio y por el alcalde municipal, el honorable alcalde municipal, Don Siquio NG de la Rosa, quien le envió un fuerte abrazo eh, y se trataba de la, de la necesaria gestión del alcantarillado sanitario de, la, de San Francisco de Macorís, que incluyera los sectores que no tenían que no tienen actualmente cobertura, como los grullones, como las urbanizaciones, como Vital Valle, como Espínola. Y Fulvio, en, en una entrevista que le hacía AN7, junto con el alcalde, eh, testimoniaba sobre la necesidad de eso. Por otra parte, hemos venido acompañando a las víctimas de la estafa financiera MUNE, nosotros eh, y hemos hecho un compromiso con ellos que a partir de agosto vamos a, a, a incluso eh, redoblar los esfuerzos. Eh, don Amado eh, me, me indicaba en un momento, eh, a través de un escrito que muy bien escrito, como, como nos tiene acostumbrado que esas no son funciones propias de los legisladores, pero, pero el legislador es un representante de la sociedad. Sí. Y esa, eh, esos votantes de, que están ahora mismo afectados con UNED. Eh, necesitan un acompañamiento. Yo no estoy hablando de una de una injerencia directa en la justicia, sino de que la, los diputados tenemos que velar porque todo el aparato eh, estatal funcione debidamente. Joan, entonces, señor, eh, me alegra mucho que un joven como tú esté en esta carrera política por un escaño a la Cámara de Diputados. Ojalá que más jóvenes se interesen, se lo puedan brindar mucho. sus conocimientos y su esfuerzo. ¿Qué puede esperar la provincia Duarte de tu, de tu gestión como legislador en la Cámara? Yo voy a ser un diputado de verdad, como, él, como los que no ha tenido la provincia Duarte desde el 2010, con la honrosa excepción de nuestro próximo senador Franklin Romero. Yo voy al Congreso a promover la producción nacional, y la producción local, a apoyar a los jóvenes, y cuando usted preguntará cómo apoyar a los jóvenes, nosotros tenemos dos proyectos principales. La ley de primer empleo que eh, promueva un, empl un primer empleo a la juventud mediante un bono aplicable al impuesto sobre la renta de, de las empresas y que sea eh, equivalente al 50% del salario que un joven gane en el año. Eso va a permitir que las empresas... Eh, se sientan se sientan favorecidas al momento de buscar un, un empleado joven y, y ese, por otra ese parte como una rebaja del una, rebaja, de ISR. Es, sí, como, como una es rebaja como la ley de, la ISR. de cine pero aplicada al empleo diríamos diríamos y directo directamente porque usted dirá eh, el el salario el salario de un empleado es gasto y se y se deduce de de del impuesto pero en este caso sería el del importe final a pagar el, eh, se rebajaría el 50% del salario. Usted dirá, será mucho. Bueno, el salario mínimo de, del, del sí. país son alrededor de 17 mil pesos. Eh, eso estamos hablando de, 200, de eh, 220 mil pesos a, al año. Eh, y en ese caso, la empresa recibiría un crédito de, de, 100, de 110. 100. Eso no es tanto. Y el Estado va a, a percibir más más recursos por Itevis. Por, por combustible y, y por una serie de, de, de impuestos que se generan del consumo de una persona. Hay, hay, habría que ver la cantidad de empleados que tendría esa empresa que sumaría sí. cada uno 110. Sí, pero en este. el, el Con 10 son un millón. Esos ¿no? son de las cosas, esas son de las cosas que tenemos que, que afinar, que, afinar, que estamos afinando incluso Bien. en el proyecto de ley. Pero le diré también, nosotros estamos planteando, y somos el único candidato que le hemos dicho, eh, una ley que elimine todas las tasas, eh, contribuciones, impuestos y aranceles a la utilería deportiva. No es posible que un guante de béisbol eh, cueste cerca de 4.500 pesos. Un muchacho, no puede, no, un muchacho no. humilde no puede practicar béisbol con un, con un guante que cueste 4.500 pesos. Pero si, si, si vale 2.500, cerca de un 40%, que es lo que se le carga en impuestos desde, desde los aranceles hasta el tevis, eh, podría, podría bien, bien adquirirlo, aunque sea un rechazamiento de la familia. ¿Me nosotros, aparte, eh, estamos comprometidos con que la ley que establece el, el, el anticipo al impuesto sobre la renta sea eliminada, que es un castigo a la producción y al comercio. No es posible que la República Dominicana tenga el 80% de las empresas nuevas cerrando eh, antes de los dos años, por un sistema, eh, por un sistema positivo demasiado cargado que representa un sacrificio para aquellos que quieren eh, operar de manera de manera formal, de manera legal, sin, sin ningún tipo de conflictos con la ley. Porque le voy a decir una cosa. Eh, aquí los únicos que no tienen conflictos con, con, con la Dirección General de Impuestos Internos son aquellos beneficiados por el por el, por el PLD, como César Emilio Peralta, que tenía 10 eh, diez, eh, diez casos de, de impuestos en sus en su diferentes discotecas. Y cuando... Quiero aclarar, César Emilio Peralta es César abusador. Entonces, eh, si usted no está protegido por el, por el PLD, eh, usted va a ser castigado con un sistema impositivo eh, que no le deja espacio a, a respiro. Pero le diré otra cosa. Ustedes que están acá y que tienen programas de televisión venden publicidad a crédito. Pero esa publicidad a crédito, como todas las otras mercancías, se tienen que se, el ITEBI se tiene que pagar eh, al momento de la facturación. Terrible. Entonces, ustedes tienen que... A, que eh, Pagar por adelantado, adelantar un, un, un, un impuesto. impuesto de un de unos bienes que todavía ustedes no, que usted no ha cobrado. No es Son justo. Son ese tipo de cosas que nosotros vamos a, a, a, a, por las que vamos a legislar. Cosas que impactan a la, a, a la calidad de vida de la gente, a la producción. Pero además, nosotros entendemos que, la, que desde el Congreso deben haber gente que que sea vocero de las causas sociales de San Francisco de Macorís. No vemos en, en San Francisco, aparte de Franklin Romero, gente que se preocupe por los problemas, que canalice soluciones. Desde que Fran, si Franklin no hubiese, por ejemplo, eh, sometido la resolución que, or, que solicitaba el presidente, la, el inicio eh, inmediato del hospital de, de especialidades que se construye en Huiza, quizás no hubiese, no hubiese pasado. Y le diré, ¿cuántos muertos nos hubiésemos ahorrado? Con, con un hospital totalmente eh, operativo de esa categoría ahora en esta pandemia entonces sí. nosotros tenemos que, que tener en San Francisco de Macorís gente que, que eche el, el, el pleito por ellos San Francisco co, y la provincia como pueblo de, eh, totalmente valiente definitivamente eh, comprometido con las mejores causas no puede darse el lujo de, de tener diputados eh, mudos en la Cámara Pasivo. de ya Y a eso vamos, a, a, a fiscalizar. Vamos a, a, a darle la cara a aquellos que, que no saben, que no, no pueden decir cómo, cómo justificar sus bienes. Vamos a darle la cara a aquellos funcionarios que creen que el Estado es de ellos. Vamos a realmente ser un diputado de verdad. Que es algo que, que, eh, que ha brillado por su ausencia, a, como he dicho antes, a excepción de Franklin Romero. No estamos, no estamos pidiendo ni... ni ni, ni diciendo nada que, que se vaya más allá de, de las funciones del legislador. Sí. Bien, una preguntita. Eh, ¿A oye, ah, sí, bueno, está bien. bien. La dama primero. Sí. <risa> <risa> eh, a nivel, eh, como eh, representantes, que busca representar a los ciudadanos del norte, de la, toda la provincia y del país. Uno de los roles del legislador es la fiscalización. Y una de las cosas que menos hacen en las cámaras es así eso. Es, es. ¿Cuál es tu posición sobre la misma? Mire, nosotros con una ley de control eh, congresional que tenemos ya en carpeta, eh, resolveríamos ese tema. ¿Por qué? Porque los reglamentos de la Cámara de Diputados son ambiguos en el tema de, de las interpelaciones. Eh, y nosotros con, con una ley de control eh, con, eh, con, congresual vamos a hacer que los funcionarios eh, de manera... De manera eh, Periódica vayan a rendir cuenta al Congreso, como se hace en, en regímenes parlamentarios. Entonces, eh, nosotros, además, vamos a estar pendientes de la ejecución del presupuesto nacional. No es posible que en el año 2018 el, la provincia de Duarte se le haya presupuestado cerca de 2 mil millones de pesos en, en obras y se hayan ejecutado casi 2.000, casi, casi 1.200, perdón. Entonces, eh, dónde están los diputados que, que deben fiscalizar el, la ejecución presupuestaria en beneficio de la provincia. Nosotros vamos, como le digo, nos hemos preparado para, para asumir este rol y a San Francisco de Macorís le vamos a quedar bien. Nosotros no tenemos a quién salir malo. Nosotros no tenemos a quién salir malo. Bien, bien, bien. bien, lo primero es que yo quiero felicitar a Gille Fernández, nuestro amigo, y a la doctora Mercedes Osorio de Fernández, porque ellos han tomado la decisión correcta, yo lo, yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, de replegarse ellos y entonces sacar al ruedo político a una de las piezas más brillantes de su familia, que es el caso de, de Joan Osorio, eh, Fernando Osorio, Osorio, y es importante esto de que haya jóvenes representándonos. Joan, ya estamos en la recta final de esta primera fase de las elecciones. ¿Cómo están las estructuras eh, para...? Defender el voto a tu favor el próximo 5 de julio. Nosotros tenemos un tren con, todos los, con todas sus piezas aceitadas. Nosotros tenemos un, un, un, una, unos vagones listos para, para que se nos cuenten los votos. Ustedes verán, San Francisco de Macorís ha visto una, una opción diferente. San Francisco de Macorís ha visto un joven con propuestas, un joven con, la, con las ideas claras, con ideas nuevas. San Francisco ha visto en los dos debates que en los que hemos participado que, que se nota la diferencia entre lo nuevo y lo gastado. Y por eso San Francisco muy fuerte. y la provincia bueno, bueno, <risa> fuiste muy fuerte en ese <risa> debate. No, no pero, pero es, es que es así, lo... es que es así. Si usted ve, que más ropa, la pero diferencia. que usted ese día, usted se daba cuenta como yo con propuesta nueva, con idea clara, eh, proponía y otros se justificaban de lo que no habían hecho. Ay. Gente con 10 años en ejercicio. Ay. Gente que fue, que tuvo 10 años en ejercicio. Y por otra parte, gente que no tenía ni idea de a qué iba. Entonces, ay. San Francisco de Macorís, en este caso, eh, eso hay que está, clara, está claro clara que verdad. la provincia. De, de lo que se necesita San Francisco de Macorís por eso Nos va a dar eh, su, su apoyo Militante y restricto Y las la estructuras del partido y, y todo el tema electoral Ya está listo para, que, para garantizar Que eso sea así Hay una expresión de Silvio <risas> Rodríguez Que dijo en una canción que le costó Un gran problema con Cuba Con las autoridades cubanas Él dijo en una canción No podemos seguir hablando seguir el futuro con viejos bueyes Así es Y así entonces es, yo pienso que tú eres el ejemplo más cierto. De don Amado, ¿es ahí la representación digna del, del gallo colorado? Es un hey, gallo de Amado, pelea, ¿verdad? Le el, ga una... el gallo de reformita es un gallo de pelea. Sí, don Amado, sí. le voy a decir una cosa. Los jóvenes de la provincia de Duarte estamos hartos de que nos digan que somos el futuro, que somos el mañana. ¿Tenemos... El futuro es hoy. Pero que el no tenemos oportunidades hoy. de mostrar. Que... Sí, claro. usted, verá, usted verá. Cada ah, ah, vez que ah, a mí me dicen que yo soy muy joven, que, ten, que no tengo experiencia, que no estoy lo suficientemente preparado, es lo mismo que le dicen a cada uno de los jóvenes que va a buscar trabajo y se lo niegan por, por, falta, de, por eh, con falta de oportunidades. yo te hacen una con, preguntita Por la aquí. falta de, de, de experiencia. Y eh. ellos lo ven. Johan, en, o sea, sí, pregunta a un amigo televidente, te pregunta Francisco García a través de WhatsApp, dice, buen día, por favor, pregúntenle al próximo diputado si va a renunciar al barrilito y si lo va a aceptar, sí. qué va a hacer con el dinero de la provincia. Mire, yo solicité a la Cámara de Diputados que se me, ahora en este proceso, que se me indicara la forma en que los diputados de la provincia de Duarte habían eh, utilizado el barrilito. La Cámara de Diputados, invertido el... sí. En, y la Cámara de Diputados me, me envió una certificación indicándome que en diciembre del año 2014 se había eliminado el barrilito. Entonces, eh, ya la, el, en el, el es que no sea... en el Senado es que no se ha... En el Senado es que no se ha eliminado. Sí, Exacto. Pero en la Cámara de Diputados un, ya está eliminado. No importa, por cada ciudadano. Es en el sí, Senado sí, sí. que aún Pero está... sí le voy a decir una cosa. Ojalá que el, que el gobierno y que el Congreso vuelva a instaurarlo. Porque así... Eh, con la fiscalización necesaria de la, de la ciudadanía y de manera abierta, podríamos eh, llevar as, podríamos suplir eh, necesidades de las comunidades que han sido olvidadas por estos gobiernos. Y le voy a decir una cosa, sé que no es un rol del legislador pero en este país faltan tantas cosas que cualquiera que esté que esté para ayudarlo a que lo pueda hacer. Bueno, ahí ¿no? está otro es candidato, Mire, Joan Fernández. Queda yo el artículo Fuerza a que Fuerza el artículo que se refería a Joan al principio, bien, era Halea. Fue uno que yo escribí en el Haya recientemente. Voy a leer un párrafo. Ah, eh, yo quiero agradecerle a don Adriano, eh, su endoso público eh, de, en, en la voz editorial que, que hizo en, en la edición pasada. No le voy a defraudar, don Adriano. Bien, yo digo, yo digo en mi artículo, queda por ver las posibilidades de dos candidatos de última hora como son. Joan Fernández, hijo del histórico... Diputado de la provincia de Duarte, Gille Fernández, un verdadero Zaramagullón, que se desenvuelve en cualquier elemento y como tal impulsa su vástago en los secretos del buen hacer en la política. Pero además, Joan es un muchacho inteligente, de buena presencia, venido de una estirpe envidiable, la de los Fernández Osorio. Y hecho abogado, tiene un discurso fluido y coherente. Le critico que ha hecho suyo temas que no son propios de un legislador, lo que podría ser tildado de demagogia. Era mi preocupación, no sí. era por... por, por... Si mi preocupación sí, pero era nosotros que... tenemos que apoyar a la gente que está que tiene millones y millones de pesos y concluyo, eh, abajo. No y concluyo este, con quién, con... concluyo este párrafo no, pero diciendo, es pero el... hay que tener cuidado con este Benjamín de la República. Para primera. cerrar, Amado y Johan, perdón, de... muchachos, de para, que que Johan de... Yerlán, para que Johan aclare y vamos, vamos, o, o, o más, o, mejor oriente a los ciudadanos sobre el, el voto, la casilla y demás. Nosotros estamos de en la decidir. casilla 3 del Partido Reformista, estamos en la casilla de sí. la Fuerza Nacional Progresista, estamos en la casilla del BIS, Estamos en la casilla de la Fuerza del Pueblo Estamos la, en la casilla del Partido Quiquellano Demócrata Cristiano y Estamos en la casilla del de Partido de Unidad Nacional PUM En la casilla 3, en, en, en la posición 3 de cada una de esas casillas Muy así bien 3 en la 3 3 en la 3 Bueno, yo antes deseamos lo mejor y sé que va, va a ser es. así Estar, gracias, Te sí. estaremos acompañando Muchísimas en este gracias. proceso, porque creo que dentro de nuestra propuesta como eh, partidos aliados, sí. estás tú, está Franklin Romero sí. como senador, es, que esa es, es la, la cuestión que mucha gente a veces no entiende porque estamos ah. corriendo a la presidencial separado, pero en lo congresual tenemos 23 provincias en las cuales hicimos acuerdo me refiero a la Fuerza del Pueblo, y fuerzas y, aliadas. Y, y, a propósito bueno, de Amado, en informar gracias. a la gente que se puede. Eh, hay gente que está preguntando. Se puede, si fraccionar. puede fraccionar. Sí, se puede fraccionar. Sí. Sí, son tres boletas diferentes. Es decir, en otro, que, es que si usted vamos hace hacer, esto, mira, le voy a enseñar cómo votar. Está. Franklin. No, no, no, mantito, no, no, no espérate, mentito, espérate. Vámonos a... No, yo le voy no, no, vamos a... a Joan, yo. Vamos, vamos a despedir a Joan. Soy yo. No, vamos a despedir no, a Joan. Claro que sí que yo lo puedo hacer. No, no, no, no hacer tú no gracias ¿tú hacer por hacer hacer hacer estar con nosotros. ¿Cómo que no? Y no? claro que no. no, que no, Joan Fernández, claro, está yo puedo votar. Está persuadiendo, está persuadiendo, no está orientando. No, pues tú vas a ver si yo no lo voy a hacer en mi turno. Óyeme, la sociedad franco-macorizado... Yo voy a votar por Frank y por un breve, por Joan y por Leonel Fernández.